Estamos en pleno campeonato mundial de recreo. ¿Eh? Emiliano, querido, presta atención. Porque se viene el segundo participante. Ayer tuvimos a Rodolfo Gravina, suena el timbre y quien va en busca de las semifinales es el señor Julián Chávez. Que había prometido estar acá en vivo este, eh, vino, vino, cosa, vino, ¿no? Como promete todos los jueves. Pero claro, después. La semana pasada hizo lo mismo. Digamos. Parece que el gallo le canta tarde, no sé. Algo pasa y se queda en Chavel. la comodidad de su casa. ¿Cómo le va, Chávez? ¿Qué dice? Buen día. Tengo, no sé si es la excusa la palabra, tengo el argumento perfecto para haberme quedado en mi casa. ¿Qué sería? El saludo final. El saludo está bien. Bueno, también lo puede hacer acá, pero bueno. Veremos. ¡No! Porque hay una producción. Bueno. No se puede hacer en el canal. Bueno, bueno vos quiero lo vas a decirte, ver y me vas a decir, sí. Quiero, tenía que quedarse en la casa. Quiero aclararte algo, Julián. Eh, hasta acá ¿Eh? todo muy bonito, siempre te hemos tirado buena onda, todo. ¿Por qué no era campeonato? Ahora ya estamos en campeonato mundial. Estamos Ahí. en el campeonato interoceánico, acá no hay piedad. Esto es como una es la cara de perro. Y es como claro. una fase de grupo Exacto. en el Mundial. Vos te cruzás con Uruguay y decís, che, me caen bien, todo bien, pero. Ayer hubo de hecho que recordarle cuáles eran las reglas, claro. a Julián Cháver. Lo que me gusta es esto, que hasta acá vienen re respetando las reglas, que son tres videos y un bono Punto. Bueno. ¿Eh? Yo lo voy a respetar Ayer bueno. me hicieron un poco infeliz Porque que tenía más videos bueno, es, <risa> eh, es campeonato mundial El campeonato mundial tiene sus reglas Esto lo, lo maneja la Internacional este, Recreo Association Y es así Julián, listo Les pido un solo favor sí. antes de empezar El recreo pasado se, se abandonaron a, a, a, Se entregaron a la experiencia Que yo les ofrezco Hagan lo mismo por, No porque sea campeonato mundial Después si quieren se ponen malos Pero disfrútenlo No, lo no, he no con obviamente. tanto amor Solo quiero marcarte que somos rigurosos, nada más, claro. porque todos competimos. Entonces hay cierta rigurosidad, que en otros momentos hay ciertos permitidos. Esta vez no, Julián. ¿eh? Eso eh, no le está la posibilidad de disfrutar el recreo. Comenzamos. No sé por qué la producción te está bueno, poniendo el director. Te están saboteando. Te, ¿Te pones qué sé yo. Bueno, arrancamos. El primero lleva por nombre... Casarse duele. Casarse duele, sí. tipo se va a casar, le dice a los amigos, Me pasó. ¿Me voy a casar? No, ¿para qué? No hace falta. No te va a ir bien. Vas a sufrir de arranque. Yo le tengo fe. Vas a sufrir de arranque. No, yo me voy a casar y me va a ir bien. ¿Te va a ir bien? Mira cómo empezó el casamiento de este hombre. Qué llegada, ¿no? ¿Por qué viene tan rápido? No puedo verlo de nuevo porque me sorprendió. No, no, vamos de nuevo. claro Qué nuevo? necesidad de ir tan rápido también, ¿no? El casamiento. ¿Cuál es la necesidad? tocando bocina. Quería, quería hacer el trámite rápido. Decir, ya sí, me lo saco de encima. Sí, no se sí, tal, tal cual. Tú ¿Tú ansioso, ¿No se ha estado hombre. escapando? Estaba ansioso, estaba ansioso. ¿Podemos pero no ponerlo de nuevo? Menos para que favor? no lo traía la novia, si no. Claro. Yo no sé si se casó ese hombre después, pero... El dolor bien. de cintura que debe haber tenido. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. <risa> <risa> y el traje, oh. rico. El traje Creo este que, va. que el matrimonio puede mal ir, chala. Me parece. Ahora ¿no? lo está esperando la novia <risa> con la florcita al lado y él no se le sale la flor del hojar, <risa> ¿eh? Bueno. Queda la florcita en el hojar. Eh, arrancaste bien, Julián. Me gustó, me gustó. Bueno. Me bueno. Duda, <risa> los títulos que pone Julián son... Neruda se revuelta en su tumba Claro, porque el tipo quiere ser eh, poético Quiere decirle un piropo a una desconocida Ya no se usa claro el no piropo usa, no. La pone incómoda la mujer Por más que quiera decir algo lindo No se usa más Pero De bueno modés, sí, claro. No se ha deconstruido este hombre Por el tono es español Y quiere decirle un piropo Y le sale espantosamente mal Pero él es muy gracioso Miren lo que bonito Mira, por ahí ven una chica No la voy a enfocar pero le voy a decir un piropo ahora cuando pase por el lado. Mírala, qué guapa es. Si mis ojos fueran... Luce, si los luceros de mis... Si fueran dos ojos mi lucero... Si los luceros con ojos fueran... Adiós. Mira, ahí era? viene una chica. Un no había armado, enfocado, ¿no? Quizás pierde un poco de emoción el, el hecho de que estamos medio o no, no sí. sé, mi opinión. No, yo chico, hubiera no sé. arrancado con este. Claro. Pero está bueno, mismo, igual, acá se, te digo, lo la lo popular lo se, se ríe, a carcajada, Julián. No te entiendo nada. La, la chica nos mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? no te qué te metes nada. en ese tema? ¿Sabés quién hacía Bueno, eso? no sé, eh, me gustó. Está bien, está bien. Le hacía mucho el chapulín corrado, la verdad que mezclaba refranes. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Un maestro Colorado. Bueno, por suerte los dos que vienen levantan ¿Y de qué manera? La familia Darín Darín es el conocido, es muy buen actor Pero toda su familia actúa bien Y toda su familia le gusta el teatro No le han dado bolida, no les ha ido tan bien A la hermana, sí Dice, vamos a hacer, es la familia política esta Darín No la van a conocer Dice, vamos a hacer una escena para TikTok Y vamos a ponerle todo Vamos a actuar de la mejor manera Y vamos a empezar a vender esta novela por capítulos Miren qué bonito le salió ¡Ah, Este ¡Zorra! Yo no me voy de tu casa sin antes de decirte tus verdades. Lo que pasa es que tú envidias mi belleza, mi juventud. Cálmense. ¡Usted calla! ¡Usted Yo no me voy de tu casa sin antes de decirte <risa> tus <risa> <risa> tu verdades. Lo que pasa es que tú envidias mi belleza, mi juventud. Cálmense. ¡Usted calla! este. <risa> <cállate, risa> Entró medio tarde Julián, el equipo entra no. medio tarde Vos que, claro. que sabés las cosas Parece que entra medio tarde Aparte ¿Qué? se entra riendo O sea, dice cálmense, no. riéndose Pierde la autoridad Esta tarde No lo sigue la luz Se queda la sombrita claro. La cachetada es todo Evidentemente la cachetada es todo Bueno eh... Bueno ¡Bonus! No, no, chicos, no, esto eh, está chequeado. Sí, está chequeado. Es, es para todo público, fíjate, tranquilo. Garganta Profundo es un cantante que es muy bueno, él es mexicano, es buenísimo, pero claro, su compañero es un poco maldito y no lo estaría ayudando en este final tan hermoso de la canción. Míralo. Porque te quiero. No. <risa> <risa> Se va la cara de maldito del del micrófono. Mira, mira. Se le van como los ojos. Cada como un éxtasis, ¿no? Una, una, una, se le pone los ojos blancos. Obviamente que si es por imaginarse, si no yo imagino a mucha gente, claro, qué buen final, hay que aplaudirlo. El tipo es muy ingenioso Bueno, Julián, así ah, no. ha terminado tu participación fase grupo Mundial de Recreo. Hasta acá lo que tiene que evaluar nuestro jurado es eh, que el viernes va a determinar quiénes pasan a las semifinales, quiénes van por el repechaje, del descenso eh, y quiénes pasan desapercibidos. Ahora bien, saludo final, 7.40 minutos de la mañana. No, no, nosotros no podemos ¿Ah, ¿Sí? no, no. Bueno, bueno sí. me gustaría que opinen, sí sí me gustaría, Sebastián, tu devolución. 6. Mm, Un seis. Ay, ya. Agustina. Ay, ya. No, para mí no lo pasa, no lo pruebas. ¿No llega a las semifinales yo? No, para mí no llega a la semifinal es una pena que no hubiera utilizado el recreo de la semana pasada. sabes sí. Me parece que acá eh, lo que estamos viendo es la... lo difícil que es elegir. Sí, por por sí. ahí cuando vos tirás ocho videos, bueno, tres funcionan y te quedás con el... Claro. Pero... Él, él dejó afuera un video ayer que a lo mejor hubiera sido el acorde para este recreo, que no lo vamos ¿Vos a decís saber que nunca. pelea el descenso. No, no, no, cree. no chao, chao, Pero Bueno, chicos, hay un jurado, Julián, tranquilo que esto es simplemente... Se pone mal. Se pone mal. Nuestra <ríe> interpretación no tiene que ver con lo que pueda pasar el viernes cuando el jurado internacional defina quién va a las semifinales y tranquilamente puede estar allí tu recreo. No sería un milagro, pero puede pasar. Eh... <risa> Julián, querido, el saludo final. <risa> bueno, se los tengo que mostrar. La gente no cree que yo he sido un deportista de alto rendimiento, realmente no porque el cuerpo se me ha defondado y dice, vos, oh, preselección argentina de Humboldt nunca puede ser, pero yo era una persona muy hábil y el cuerpo tiene memoria molecular. Yo puedo hacer un salto que es doble mortal con rol adelante, caer, quedar parado y quedar justo acá. Pero primero les tengo que mostrar el desafío. Entonces voy a cambiar la cámara y les muestro primero cómo es el desafío. Saco la silla esta. Voy a correr de la puerta. Sí. Voy a saltar el sillón Sí. en el aire con mi cuerpo, voy a caer en esas colchonetas, voy a hacer un doble rol adelante. Entonces sería algo así. Arranco y digo, usted dice, un, dos, tres, ahora. ¡Un, dos, dos, tres, por ahora! El aire, por el aire, por el aire, rol. Y quedo paradito justo ahí, adelante es donde voy a poner el celular. ¿Me sí. tienen fe o no me tienen fe? Sí, me gusta que hubo un sodiado anoche ahí, ¿no? se sí. me Está bien. Eh, oh. No sé si se ¿Cómo? termina de ver ahí, si sí, se aprecia. ¿Qué cosa? El celular. No, sí, bueno, usted ahora me voy porque... Lo voy a poner más adelante de última, espérenme. Este más está adelante, chequeado. más adelante, más adelante, más, más adelante. todo esto, Juli? Producción, esto está chequeado. Chicos, díganme si me ven. Sí, sí, espectacular. Sí, sí, sí. te vemos, te vemos. Te vemos, te vemos perfecto. Ahora sí. cuenta de tres. Entonces, Uno, sí. Voy a hacer el movimiento. Tengo tres pasos solamente. Uno, dos, tres. ¡Bueno! Y caigo. ¿Está bien? Sí, sí pero tenés sí. Que, Pero para, para volar y tenés que hacer el rol y todo eso, porque volar y caigo lo hago yo también en mi casa. No, el rol de es cuando caigo, hago el rol y salgo así. Claro, bueno. Chicos. Chicos, esto, esto fue, es peligroso, puede salir tan mal. Puede oh, ser usado en el recreo de mañana. ¿Qué tiene que ver esto con un saludo? Por, por nada, por nada pero si quiere saludar así él. Pero eh, está, está calentando, chicos. Él siente que está en un circo. Él bueno, está eh, está a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahora, Julián. ¡Ahora! No, uno, dos, tres. Pero, ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora, Julián! ¡Ay! ay. ay qué río, chicos. ¡Ay, ay, ay. claro ¿qué El ¡Tobillo, tobillo! Tenías tobillo. Eso es bueno. Sabemos que tenés tobillo. nos estamos enterando de algo, ¿no? Que parecía estar perdido. Chicos, ¿esto es real? Pero... No, no que de no, ya no, basta, es basta. Suficiente. Una vez más, una vez más. Pero, eh, ahora, Julián. Ahora. Esto es raro. No, bueno, vos tenías fe de que, el... que esto te podía salir bien, Julián. Sí, el, me pegué justo con el tobillo en el. En el... Claro, claro. el bueno, muy poca. La verdad que si vos creías que la gente después te iba a creer en tu pasado deportivo, no creo que, esa, que eso suceda. No no me había te mandamos ¡No! un abrazo. Que te recuperes y pones Se el tobillo en el que trataré de elaborar. ¿eh? Gran abrazo.